¿Te gustaría conocer la historia de la industria refresquera en Puebla? Ven y disfruta de la exposición Destapando la botella de los tiempos, la cual narra el impacto de la innovación de los productos refresqueros en el estado y la historia de su auge en el siglo XX. Destapando la botella de los tiempos, es una muestra del coleccionista Aldo Roberto Rivero Pastor, en la que se narra la historia del reconocido empresario José Rivero Carballo, creador de las aguas minerales de Tehuacán San Pedro, exitosa empresa que tuvo su gran auge en el siglo XX gracias a la implementación de tecnología alemana. Sidral Imperial Champagne, Imperial Ozono Pura y Coca Lola son algunas de las bebidas que nacieron gracias a la nueva fábrica imperial. Entre algunos de sus distintivos se encontraban los diseños de sus envases en cristal francés y sus pósters publicitarios basados en los monumentos y las tradiciones de Puebla. Reconocidos personajes mexicanos promocionaban estas bebidas. Entre ellos se encuentra Josefina Aguilar, conocida también como Chacha, una soprano que cantaba melodías compuestas por Rivero Carballo para promocionar sus productos, además del afamado actor y cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. En esta exposición podrás ver objetos emblemáticos de la fábrica, como máquinas embotelladoras, envases, termómetros analógicos, llaves para llenado de garrafones, además de diplomas, fotografías y publicidad realizada por dibujantes de la Academia de Bellas Artes de Puebla y la Academia de San Carlos. No sé más sobre las bases del desarrollo manufacturero en la entidad, con la expo destapando la botella de los tiempos. Ven y disfrútala en San Pedro Museo de Arte, ubicado en la calle 4 Norte, número 203. En un horario de martes a jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde y de viernes a domingo de 10 a 6. Tienes hasta el 13 de noviembre. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.